Durante dos horas su programa Fiesta Mayor Amtai Bolivia Aquí en su programa Fiesta Mayor A través de Avia Yala Televisión Buenas noches a lo largo y ancho De nuestra amada patria Gracias por acompañarnos Y también le vamos a dar la cordial bienvenida a Mi querido Maxicho. Qué gusto, Querida, buenas noches Lidia. Muy buenas noches ¿Cómo están queridos amigos? Ya saben El día de hoy con más sugerencias Prestes, matrimonios, bautizos Pedida de mano, despedida de solteros al 762-78077. Las 24 horas. Exacto. Usted estaba diciendo 24-6, ¿no? Sí. Por sí. lo menos. Sí. Por lo menos un día le haremos descansar a mi querido Maxicho. <risa> y bueno, vamos a recordar lo que hemos vivido el pasado fin de semana. Un programa también, la que tuvimos junto a Oso y los Grandes de América con así la es, música así tropical. Es. Y además estuvimos hablando del Día Internacional del Teatro, además haciendo un homenaje a nuestras hermanas trabajadoras del hogar. Y bueno, hoy también habrá un programa muy especial. Una pasarela. Sí. Super pasarela. De artistas, porque vamos a hablar del Día Internacional del Characos. Así es. Y los temas fueron una muestra. Claro. Un pequeño pincelazo que. Sí, Vamos, vamos a, a tener el día de hoy eh, Grandes artistas e intérpretes Será la Sociedad Boliviana del Charango Tendremos obviamente La buena música junto a y Bolivia Además tendremos visita De un elenco de ballet porque vamos a hacer El homenaje a la fundación de Potosí ¿Usted conoce Potosí mi querido Max? Eh, de pasar, lo he terminado Max. <risa> Tuve el honor de conocer Saludos a todos nuestros hermanos potosinos Tuve el honor de conocer Buenas, también reyes, el cerro adiós. rico Que ya no es tan rico, pero ahí está uno de sus atractivos turísticos. Oye, Potosí fue declarada hace años atrás como patrimonio de la humanidad, la primera declaración de la UNESCO en nuestro país. Así es, así, es. Felicidades así que a vamos ellos. a estar hablando de la historia de Potosí, del Día Internacional del Charango, de nuestros invitados artistas de primera que van a estar acá y obviamente usted también nos puede sintonizar mediante las redes. Recuerde que nos encuentra en el Facebook como Avia Yala TV y en el TikTok arroba Avia Yala TV. Ahí estamos junto a su programa Fiesta Mayor. Vamos a eh, darle el número telefónico del WhatsApp 730-93528 para que usted se contacte. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a tener en aperitivos para nuestros invitados, Maxi? Sugerencias, un aperitivo directo Ajá. y el otro va a ser un asentativo a Muy base bien. de leche que les vamos a estar invitando. Claro. A todos los artistas. Claro, a, a, todos los, a, a todos los que nos están visitando. Claro ¿no? que sí, claro que y sí. Y obviamente a la agrupación. Y por ello me voy a ir hasta el set de principal, el escenario Envíales principal. Mis abrazos. El Fiesta mayor. Y bueno, para mí es un honor presentar a mi gran amigo, mi querido Wilder, mi querido Emmer también, director de la agrupación de cuántos años. Qué gusto tenerte acá. Efectivamente, maestro. Lidia, qué hermoso verte de tanto tiempo. Mira, Fiesta Mayor, es un, es un programa, la verdad, lo veo hace mucho tiempo, ya un año, Ajá. creo que está más de un año, no sé, ¿Sí? <risa> pero te digo, mucho éxito, está gracias. muy lindo el programa y estamos muy felices de estar acá compartiendo hoy, sábado. Claro que sí, con música en vivo, en nuevo proyecto, qué lindo, felicidades. María, ¿Cómo ¿eh? estás? Muchísimas gracias pues, por, la, por la invitación, muy gracias de abrirnos las puertas del, del canal, del programa, a Fiesta Mayor, muchísimas gracias, un saludo a Max también. Estamos esperando esos traguitos deliciosos, claro. esta, esta gran noche, y, y bueno, contentos, contentos de poder venir a mostrar nuestra música y bueno, contarte las cosas que también que estamos ¿Cuánto así. tiempo de ya? Bueno, ya vamos pues por los, los siete años, ¿no? Ajá. ya hemos cumplido seis, ¿no? Ajá. Eh, empezamos con otro nombre, eh, pero queríamos tener algo único. Y pero el 2022 se viene con y, todo, y, ah, ya más adelante haremos dar a conocer porque hay grandes sorpresas, ¿ah? Estamos, estamos con, con todo, es, eh, gracias a Dios estamos trabajando muy bien, Ajá. Eh, agradecemos a Dios, agradecemos también que, que se está abriendo nuevamente las cosas, el gran poder, exacto. Eh, quieras o no, hay que reconocerlo, es un gran movimiento económico sí. para todos. Todos necesitan trabajar, eh, los grupos, la, artistas, bandas, garzones, sí. comida, la gente que vende en, en las calles. Entonces, tú sabes, es un gran movimiento y bueno, agradecemos que, que nuevamente estemos reactivando ya todas las cosas. ¡Qué lindo! Bien. Estaremos hablando de sus proyectos, de sus actividades y con las fraternidades que van a estar esta agrupación que nos acompaña hoy en vivo en su programa Fiesta Mayor. Y queremos seguir disfrutando de su arte. Nuevamente con ustedes, Amtai Bolivia, aquí en su programa Fiesta Mayor. Una linda Jonita en la paz prometió quererme mucho, siempre te de amar, no te de olvidar, decía mi amada. De, de amar, no te de, de olvidar, decía mi amada Pero una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo Sin decirme adiós, sin decirme adiós Se fue para el cielo invita mi amor Paraña Chumna, huanquí Viva Tavaxa, kakama cama masca kaiki, la agua aspa tu usa. La cama masca skaiki, la tu La la la la, la. ¡Gloria para Lidia, para Max siempre! ¡Gracias, gracias! ¡Padres! ¡Vamos haciendo palos en casa también! ¡Vamos! Rico.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 Fiesta mayor, toca, señor. 6 de abril, Día Internacional del Charango. El 6 de abril de cada año, desde 1999, se celebra el Día Internacional del Charango, uno de los instrumentos autóctonos de cuerda más reconocidos en Bolivia y en la región andina sudamericana. El charango ha tenido su origen en la época de la colonia, con la explotación de la plata en la región de Potosí, y se conoce y cultiva a partir de esa región, al norte, sur y hacia todas las regiones. Desde 1984 en Aiquile se desarrolla el Festival Internacional del Charango, que reúne a intérpretes y fabricantes nacionales e internacionales de este instrumento. La base más sólida que tienen los potosinos para justificar el título de la cuna del Charango está tallado en piedra y son las figuras antropomorfas que tiene el portal del templo San Lorenzo. La Sociedad Boliviana del Charango fue fundada el 6 de abril de 1973, que se convirtió en la principal difusora y defensora del instrumento de cuerdas, esto por la iniciativa de tres charanguistas, William Centellas, Ernesto Cabor y Afton Camo los cuales impulsaron a nivel nacional e internacional la práctica e investigación sobre este maravilloso instrumento. Además de tener logros como declaración del Día del Charango, realización de congresos y encuentros internacionales, declaración del charango como patrimonio cultural, realización de sellos postales, monumentos y plazas en honor al charango, entre muchos otros. Fue una notoria campaña a lo largo de estos años que hizo la Sociedad Boliviana del Charango en su afán de reivindicar este grandioso instrumento y ponerlo en la mira a nivel nacional e internacional, además de incentivar su práctica y rescatar su valor cultural para la humanidad. En mérito a ello... El 21 de julio del año 2006 se promulga la ley número 3451 que declara esta fecha el Día Internacional del Charango. La norma también reconoce al 8 de enero como Día Nacional del Charango por el nacimiento de Mauro Núñez y se reconoce Potosí como la cuna del charango. De parte del programa Fiesta Mayor... Felicitamos a todos los charanguistas en su día. Gracias por su música y por su aporte cultural a nuestro país y al mundo. se fue porque te fuiste, y no cabe duda alguna, que se fue porque te fuiste, soledad, soledad, en la soledad de mi alma llorarás mi despedida Calma, que se acabe mi amargura, si el olvido medio calma. Muy triste estoy aquí, sin su querer vivir. si algún día no volviera a devolver la calma, si algún día no a devolver la calma. Querido Maxicho, la mi querido. verdad, chaulito, lágrimas. Aquí está. Soledad. Soledad. La soledad que nos hace recordar. Eso sí. es para aquellos solteros. ...que están en casita durmiendo <risas> todavía. Ya, ya. No. <risas> Lidia, muy buenas noches, Marquito, muy buenas noches. Un muy cordial alta. saludo a toda la gente que nos está mirando. Para mí un gusto estar hoy en este, bueno, a días del Día Internacional... ...de este instrumento boliviano, potosino, quechua, que es el charango boliviano. Eh, es un honor para mí poder interpretar este instrumento tan precioso. Además, que ya es un instrumento universal, se toca en todo el mundo, sí. ¿no? Entonces eso es lo lindo de este instrumento, vamos a recordar el 6 de abril, el Día Internacional del Charango, no solamente está haciendo eventos en Bolivia, sino fuera del país, en Chile, en Perú, inclusive en Japón, se está haciendo en Europa, eh, en, en Estados Unidos, en México, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es un instrumento que ya es parte del... ...del mundo de la música y pues eh, yo muy orgulloso de ser boliviano... ...y poder interpretar esta canción, ¿no? hemos hecho una canción linda... ¿no? ...que es Soledad, claro. que tiene más de 100 años, un tema que... Pues a mí me evoca muchas cosas, como tú decías, la soledad, a veces un poco la tristeza, pero también la alegría, ¿no? Claro, claro. A veces sí. es bueno estar solo también, ¿no? no y, es, y, es, y la soledad hace que tú puedas recordar momentos tan hermosos de tu vida, a la Exacto. familia, al papá, de repente, a los seres queridos. La soledad hace que de repente haya una comunicación con la misma naturaleza, cuando estás solo dentro de, lo que, dentro de diferentes lugares maravillosos que tiene nuestro país. Exacto. Y qué mejor interpretado con este charango. ¿no? Pues este, ¿ah? justamente el que inventó los... Potosinos que tocaron la primera vez este instrumento, lo hicieron pues acompañando a la voz. ¿no? Pues justamente que a mí me gusta cantar y por eso es que yo me acompaño con mi charango, ¿no? Por las largas travesías que hacían los, uh, los, los quechuas, llevando las, sus cargas minerales, etcétera, en la época de cuando Potosí era pues el auge y era uno de los pilares fundamentales de la economía del mundo, ¿no? Exacto. Con la plata. Entonces los campesinos llevaban pues en, los, en las llamitas, ¿no? Y era, este era su... Su compañía. Compañero Exacto. que nunca le fallaba, ¿no? Y leguas y leguas caminando con este instrumento. Y bueno, cuántas inspiraciones, ¿no? wow. cuántas interpretaciones sí, habrán tenido en el momento de, de estar con el ganado de repente, ¿no? En esos lugares tan maravillosos que tiene Potosí y nuestra amada. Nuestra patria. Boca, claro que, que sí. sí. Y bueno, por el homenaje al Día Internacional del Charango tenemos actividades. Sí, sí, Estamos nosotros en la ciudad de Potosí, así que nuestros que nos están viendo por allá, un cordial saludo. Vamos a estar el 6 de abril estudiando con el grupo, así que nos vamos a ver, vamos a cantar mis canciones. Hay una canción, El Niño Aymara, que gusta mucho y la canción que acabo de tocar y otras que se vienen, ¿no? Eh, nuevitas también, uh -huh. que las vamos a, a interpretar obviamente con este instrumento. 6 de abril estamos en la ciudad de Potosí y obviamente algunos otros eh, eventos que están ya apareciendo ya se está volviendo a abrir Ajá. todo lo que son las actividades musicales y para nosotros es pues un nuevamente vamos a respirar tranquilos, Exacto. ¿no? Porque estamos volviendo a retomar nuestras actividades musicales. Y yo estoy preparando un par de videos que los voy a lanzar pronto y hoy vamos a estrenar una canción. ¡Qué lindo! Bueno, no es tan estreno, pero sí un estreno, es un estreno de una canción que ha gustado mucho, pero lo hemos hecho en un ritmo muy, muy internacional. Ajá. Y además con gente de eh, los dueños de este ritmo, que es la cumbia, con unos colombianos hemos trabajado. Entonces van a escuchar esta. Es una sorpresa también para ti. Qué lindo. Y es una sorpresa también para la gente que gusta de tu música, además de claro ese sí. charanguito. Y bueno, para festejar este estreno, mi querido Ahora Max, sí, ya sí. está listo con sí, el Papá, Saulito, queridos amigos, papel y lápiz ya sí. nomás. Eh, media oncita de lo que es vodka. Hemos agregado ah. una once y media de vino tinto. Hemos agregado sí. cremita de eh, leche. Wow. Tres cucharillitas de azúcar. y Hielito, ya saben, ya saben. Y en la coctelera. Y aquellos que no tienen la coctelera, oh. agregamos Miren. en la licuadora: un, dos, tres, cuatro, cinco. <risa> Es súper okay. chévere. Pero de la mano de este gran experto en el bar, Pero mi querido para, Max. Señoricita. No, primero hermano, para ti, a nuestros ver, invitados. Andemos festejando a el Día dijo el amigos. Salud. Aquí está haciendo calorcito, así sí. que vamos a aprovechar. La salud adelante. de todos los charanguistas, charangueros. Eso. Y toda la música de nuestro país. <ríe> <ríe> gracias, Julia. Felicidades salud. de antemano. ¿Qué tal? Maravilloso. Dos más. Sí, bueno, para, para, llevar, ah, para llevar para llevar. Para <risa> llevar. <risa> <risa> Pero obviamente. ¿qué, Delicioso, Qué, ¿qué, ¿qué, ¿qué, qué buena gracias, mano. Gracias. gracias. Felicidades, Marquito, ¿no? hermano. Qué lindo verte de muchos años. Arte, ¿eh? sí, de sí, la verdad. De años. Pero bueno, gracias por la invitación, querida. Lidia, pues un gusto para mí. Bueno, invitar a toda la gente. Nuevamente, sí? Se vienen cosas interesantes, ¿no? Con los videos. Voy a hacer la invitación para que nos podamos reunir toda la gente y podamos hacer este video de esta canción que se viene. Luego estamos con la escuela de charango y de guitarra y de canto popular. Ahí en el Face me encuentran cualquier información. Y obviamente los charangos Saúl Callejas, ¿no? Que son ya, ya parte de, del mundo charanguístico. Eh, hemos mandado muchos he tenido la suerte de enviar a Europa muchos charangos lamentablemente con la pandemia uno se perdió en el camino me dolió mucho pero bueno el que no, sí dónde estará que mi charango que lo cuide que lo cuide sí bueno, pero que ahí. no lo toque ya <risa> muy bien que lo guarde sí ahí es un charango de cerca. pero bueno la invitación a toda la gente que me escriban al Facebook ¿no? y ahí está mi número al WhatsApp cualquier cosa y también a los yo tengo el grupo que se llama Inti Bolivia, ¿no? sí. Con wow. el grupo trabajamos eh, ya muchísimos años, con ellos grabo los discos, hacemos las giras, hacemos los conciertos, y pues ahora ya hemos abierto la posibilidad de tocar en diferentes fiestas, en diferentes lugares, que la gente quiere contratar al grupo Inti Bolivia y Saúl Callejas, ahí estamos tocando estas canciones y otras canciones también que nos, va, nos, alegran, o nos, nos alegran nuestras fiestas. Y aquí te o... esperamos también, Saúl. Por, por favor, bonitas, por Ay, favor. Ten, con el grupo vamos a venir, sí, sí, sí. Muy bien, eh, hacemos el estreno, mi querido Saúl. Claro Muchísimas que gracias por la visita. No, a ti Lidia, felicidades por el programa y gracias, gracias, gracias por la invitación. Y esta canción que dice, no lo voy a decir el nombre, así que espero que les guste. Esto es un, un estreno para todos ustedes. Saúl Callejas en su programa, Fiesta Mayor, señores.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 Che, mi querido René, qué gusto tenerte acá. Bienvenido Mael. Qué manera de festejar gracias. el Día Internacional del Charango con grandes artistas, ¿ah? ¿eh? Gracias, querida Lidia. Un gusto verte, un gusto ver a Max, un gusto ver a la familia, en sí, realidad. Sí, porque gracias. bueno, Tenemos este camino de la música recorriendo y creo que nuestros cómplices también son ustedes, los que sí. también hacen la difusión de la música y pues es un compromiso de, y alegría de vernos también, ¿no? Cuando hay este tipo de actividades. Y ahora, celebrando el Día Internacional del Charango este 6 de abril. Exactamente. ¿De cuánto tiempo nos estamos viendo? Ah, no, no diremos, ¿Nlc? no diremos. Nos vamos yeah. a adelantar. <risa> Pero acompañado siempre de este instrumento que prácticamente ha recorrido el mundo entero, junto a ti te trae muchos logros, muchos sí. lugares donde tú has puesto obviamente en el escenario la música con este instrumento principal. Sí, la verdad hemos estado ya 37 años con el instrumento. ¡Wow! Y pues eh, durante este tiempo han habido actividades que nos han permitido, juntamente con Alex, Alex Borda aquí en la guitarra, que es un compañero ya de años con sí. el que estamos trabajando eh, fuera y dentro del país, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, muchas oportunidades en Japón con él haciendo difusión de música boliviana y pues eh, en otros países también grandes como Estados Unidos sí, o ya sea Ecuador o Colombia, hemos estado sí. también haciendo pequeños conciertos donde siempre es complicado, en todas partes del mundo la música no muy comercial es pues dura para poder mostrar a la gente, pero creo que es esa es la lucha que nos mantiene vivos y todavía con la con el con el ímpetu de poder seguir adelante. Exacto, y qué complemento perfecto con la guitarra, bienvenido también gracias, al maestro, le damos el micrófono, qué gusto tenerlo acá. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación y como digo siempre, es todo un honor acompañar al maestro Zené en esta difusión del charango, él tiene bastantes actividades y toca en todo lado, ya bastante <risa> conocido, y bueno, gracias al también yo he podido conocer este el ámbito de la música folclórica, la música antigua también, como me, me hace me te recuerdo los jairas, ¿no? Ajá. Las nuestro querido amigo Jorge se marchó el año pasado, Ajá. pero su música y sus recuerdos siguen vivos y presentes. No, pues y lo hacen presentes ustedes interpretando su arte, su claro, música. Claro, ¿eh? sí, exactamente. Muchísimas gracias, Benecito. ¿Qué le decimos a todos los socios de la Sociedad del Charango, Sociedad bueno, Boliviana del Charango, ya sí. que van a cumplir este próximo seis, un año más, sí. y bueno, de difundir este gran instrumento musical? Gracias a ellos se realiza la creación, bueno, se recuerda la fundación de la Sociedad Boliviana del Charango este 6 de abril. Sí. ...y se le pone el título de Día Internacional del Charango. ...el 15 de abril es el Día Nacional... Ajá. ...en reconocimiento a la fecha de nacimiento del maestro Mauro Núñez... Sí. ...pero este miércoles pues... Digo, este, sí, ...este 6 de abril que viene es pues muy importante porque... ...estamos compartiendo también actividades en todo Bolivia inicialmente... ...y por supuesto en algunos lugares del mundo que se... ...se, se replica este instrumento sí. como... ...como instrumento andino se lo conoce lastimosamente... Ajá. ...pero bueno... Eh, ...es muy complicado decirlo... ¿no? ...el charango salió de aquí, ahí todavía faltan pruebas, Ajá. hay que evidenciar, pero bueno, nosotros tenemos el corazón boliviano con el charango, es un instrumento que nos identifica plenamente, Exacto. tenemos eh, registrados creo que casi 200 afinaciones de charango, ¡Wow! por lo menos en el sector del, de lo que es el charango tradicional, y pues estas organizaciones, Endamoch, la Fundación Boliviana de Charango y la Sociedad Boliviana de Charango celebramos juntos este 6 de abril para poder enaltecer la música boliviana con el charango boliviano. Exactamente, y yo te, te decía, este ha sido el testigo de muchos de tus éxitos en cuanto a tu trabajo, que reales, realizas en cuanto a la música y bueno, ahí está el homenaje de parte del programa Fiesta Mayor a, a este día tan especial, este próximo 6 de abril. ¿Alguna actividad que van a realizar? Hay muchas la... actividades Ajá. bueno, es, es complicado porque este 5 de abril tenemos eh, un concierto con el ensamble Sonata Ajá. haciendo evocación de la música del Maestro Centellas, conjuntamente los Taipis estaremos mostrando un repertorio boliviano, sudamericano en el Teatro Doña Albina, aquí en el eh, Espacio Portales, en la calle Ecuador Rosino Gutiérrez. El ingreso es completamente libre. Estaremos a partir de las 6 de la tarde en este espacio mostrando este concierto. El 6, de abri, el, el 6 tenemos actividades con la Sociedad Boliviana del Charango Ajá. del Alto y de la Paz. Estamos cordialmente invitados por ellos. Y el 7 estaremos también invitados en la Sociedad Boliviana de Charango de Potosí. Ah, Así que terminando las presentaciones acá, nos vamos de, Entonces hay mucha actividad. Qué Yo celebro lindo. de corazón esto, esto porque es donde podemos mostrar nuestro trabajo y también apoyar nuestras instituciones. ¿no? Que interpretando estamos. este ácido. Ah, lo, lo que sabemos hacer, creo, un ha, poco bien. Y hablando de la sociedad, los tengo acá, por favor, voy a invitar a don Armando, por favor, que se pase por, es, por este set, porque vamos a hablar, de eh, ellos tienen más actividades que mencionarnos, que es parte de la sociedad, don Armando Copas, secretario de Culturas de la Sociedad Boliviana del Charango, qué gusto tenerlo, bienvenido, de la cual también es socio, Renecito, ¿no? Claro, claro. Bienvenido. Muy buenos, bueno, un saludo cordial a, a toda la audiencia paseña, Ajá. especialmente y a todos los charanguistas, de Bolivia y del mundo. Bueno, ¿qué le decimos a todos nuestros hermanos bolivianos que hacen arte con este instrumento en todo el mundo y bueno, y en nuestro país? Bueno, pues agradecer eh, primeramente por el espacio que nos están dando y brindando a nuestro charanguito que debemos todos conocer. Yo creo que en primera instancia que hoy es el Día Internacional del Charango, ¿no? Ajá. Eh, en conmemoración a la fundación de la Sociedad Boliviana del Charango, eh, fundada por los, nuestros pioneros Ernesto Cabur, William sí. Ernesto Centellas, Abdón Cameo, ¿no? Exacto. Y bueno, son ya son 49 años que tiene la sociedad desde la fundación en 1973, al año estaríamos cumpliendo los 50 años de, de actividad, ¿no? Entonces, eso es lo principal Lo que queremos que sepa nuestra ciudadanía eh, Los charanguistas Todo el mundo que sepa que hoy estamos Celebrando el Día Internacional del Charango ¡Qué lindo! Y también voy a dar la bienvenida a Carlos Gutiérrez Que quien es parte de la sociedad Por favor, Carlito, se vino Obviamente con su compañero del alma El charanguito para que nos pueda hablar Precisamente eh, De este día tan especial ¡Qué gusto, Carlos, de tenerte acá! ¿eh? Un placer, querida Lidia, para mí es el honor pues acá, volver a la casa de Abiyala, Sí. un verdadero placer. Definitivamente estamos contentos de celebrar el Día Internacional del Charango, haciendo un homenaje a unos grandes maestros que, que son eh, Alejandro Cámara y Gerardo Pareja. ¿no? Y tenemos una actividad muy linda, ahí vemos las imágenes, precisamente hagamos la invitación a todo el público, a todos los amantes de la música boliviana para este gran concierto que van a tener. Así es, querida Lidia, vamos a estar en concierto, diferentes maestros van a estar, eh, y bueno, haciendo pues patria, eh, mostrando nuestro rojo, amarillo y verde, Ajá. no y pues lógicamente les invitamos a toda, la, a toda tu audiencia, o teleaudiencia en realidad, a que vengan, a que vengan a ser parte en la Casa de la Cultura, Ajá. Teatro Modesta, San Ginés, pues... Vamos a estar orgullosos de presentar nuestro charanguito, vamos a tocar con todas nuestras energías, con todas nuestras fuerzas. Exactamente, una cartelera espectacular de grandes maestros e intérpretes del charango. Sí, sí. Armando, si ¿sí sí, les sí, puedes sí, mencionar verdad. alguno de ellos. Claro que sí, bueno, queremos invitar muy cordialmente a toda la ciudadanía el día martes 5 y el día miércoles 6, como lo mencionaba, Casa de la Cultura Teatro Modesta San Ginés. El 5 estamos haciendo el homenaje al maestro decano, eh, Alejandro Cámara y van a estar también presentes Rubén Porco de Norte Potosí lindo. Carlos Gutiérrez va a estar también tocando eh, agrupaciones como Nina Naira eh, eh, y el día 6 vamos a estar haciendo el homenaje a César digo perdón, al maestro Pareja no eh, y Gerardo Pareja perdón y bueno vamos a tener también la presencia de René Alinas claro, infaltable, eh, Wilson Luna <risa> Vamos a estar con Bruno Campos y, y principalmente no los ellos los maestros. ¿no? ¿Cuántos socios hasta el momento dentro de la sociedad a nivel nacional? ¿Tenemos Más, algún número? Alrededor de 250, ¿no? <risa> y estamos creciendo. Y tío? estos nuevos talentos que ahora están saliendo, como en el festival de, en Cochabamba, que se realiza, ¿cómo se puede, pueden ser parte de la sociedad, Si aquellos que nos están viendo en estos momentos? Claro que sí, pueden buscar en las redes sociales Ajá. de la Sociedad Boliviana del Charango, y también va, estamos recibiendo siempre a los que son los nuevos integrantes, y desde pequeños, ¿no? Pueden Ajá. estar, pueden ser parte de ellos y nosotros vamos a estar en pos de poder guiar en ese camino, claro, ¿no? De poder claro. enseñarles y poder conglomerar a todos los charanguistas que tenemos, sean solistas, sean parte de grupos, agrupaciones folclóricas, del exterior también pueden ser parte, que vivan acá en nuestro, nuestro departamento. Así que está abierto para todos la convocatoria. Muy bien, muchísimas gracias maestro por visitarnos, igual a Carlitos y a don Armando también por visitarnos y hacer este homenaje y esta invitación de este gran concierto de grandes intérpretes del Charango en homenaje al Día Internacional del Charango. Muchísimas gracias. Y también nos vamos a despedir de Renesito. Renecito como siempre, ha sido un placer y un honor tenerte aquí en el programa. Bueno, Lidia, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos que nos están viendo, escuchando. Ayúdenos a celebrar este día importante para los músicos a los artistas, para los bolivianos, defender nuestro patrimonio sí. con la música boliviana y con nuestros instrumentos que pues debemos sentirnos orgullosos a cada momento de, de, de lo que estamos haciendo y lo estamos impulsando. Los esperamos en estas actividades de la ¿Sí? ciudad boliviana del Charango, en las actividades del Teatro Albina, pues y esperemos contar con su presencia. Muchas gracias. No, a ti gracias. Renécito y obviamente nos vamos a despedir con la buena música como hemos, lo hemos recibido nuevamente con ustedes, el maestro René Alinas. Amen. Uh -huh. el programa Fiesta Mayor nos encontramos en un lugar maravilloso, pues uno de los lugares que prácticamente es el testigo de mucha producción en cuanto a composición, música, videos y mucho más, estamos con un gran amigo talento boliviano, compositor intérprete y bueno potosino de corazón, mi querido Donato Espinosa está con nosotros a través de Avia y a la televisión, Donato, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. No, Bienvenidos Lidia muchas gracias a ti, al canal y a tu programa sobre todo, muy contentos de poder ...hablar en estas ocasiones muy especiales para nosotros... ...porque bueno, estamos pues eh, ya muy cerca de, de, de lo que es el 6 de, de abril... ...una fecha muy muy importante para los que nos gusta este instrumento hermoso... Bol, ...boliviano sobre todo, potosino también por supuesto... ...entonces eh, contento de que estén acá. más un poquito porque nos vamos a charlar el día de hoy... ...donato, así ¿cuánto, cuánto agarras este, este instrumento y dices... Bueno, esto, esto me va a traer muy. Bueno, uno no piensa que te va a traer tantos éxitos, pero sí. ¿cómo empiezas a soñar con él? Y te descubren, te descubres cómo es, cómo es no, todo esto. Lo que pasa de es que es, es, son cosas de la vida, yo creo que el camino de que, que Dios te designa siempre está puesto. Tu primer disco con el Charanco? Y el primer, eh, el primer disco fue en Discolandia hace mucho tiempo, el 87 más o menos. Eh, espere mucho, yo no soy muy, muy, muy de los discos, pese a que tenemos la productora, <ríe> como dicen en casa del Rero. sin embargo, la hemos grabado un, un par de discos, en Buenos Aires grababa un disco folclórico, en Alemania otro disco folclórico, después a, a, acá hemos hecho el disco de los Beatles, que es una, un disco que lo hemos hecho, mucho maneja los Beatles, es un, un disco mezclado con música de los Beatles y un poco de jazz, pero con charango, ¿no? y eh, en esta pandemia se pues, o un último, último, una producción muy nueva de hace 23 años preparado, las composiciones hechas hace 23 años que he desempolvado las cintas y hemos puesto a consideración del público ¿Tu primera composición que fue? Uy, um, tendría, tendría más o menos el 84 cuando fui a, a Iquile porque nosotros fuimos el primer festival de Aquile, el festival de Charango de Aiquile. Cochabamba. En Cochabamba nos trajimos el primer charango de oro de Aiquile, de del festival de Aquile, fuimos los primeros. Y veo como Potosí en representación de La Paz. Entonces, <risa> no puedo creer, qué hay anécdotas que te da la vida. Me traje mi charango de oro y además me, traje, me regalaron un charango hermoso. Y para eso compuse una canción que se titulaba Camino al Pueblo. Y eso presenté en el festival y ganamos el festival. podemos recordar esa melodía, a ver, a ver un pedacito. Sí. Muestra un poquito el arte plano. momentos así, muy íntimos con el charango, ¿en qué momentos? ¿por qué rato? Mm. Yo, yo todo, todos los días agarro mi charango, toco mi charanguito pero a veces hay momentos también que no son todos, todos risas y, y, y alegrías, pero en los momentos más tristes, aunque no creas, el charanguito también es un gran compañero es una terapia, inclusive para el corazón, para el alma y yo personalmente me vengo me escondo aquí en un rincón de mi Departamento del estudio y empiezo a tocar Empiezo a componer, empiezo a tocar cosas O a escuchar lo que he hecho Y es eso, no es eso el, el charango es un gran compañero En las buenas y en las malas internacional del charango ¿Cómo, hemos, ¿Cómo estamos en Bolivia con este instrumento Que nos ha dado muchos logros como Bolivia? Sí, en, en Perú ya nos quieren quitar la, la, El derecho de, de ser originarios con el, con el charango ¿no? Pero yo recibí tesis Lidia de, de, de, de Perú diciendo que el charango es, es, es peruano no el charango es bien boliviano hemos estudiado hemos investigado y una de las investigaciones muy grandes son las del maestro de nuestro cabur que, que ha hecho eh, digamos ha puesto en libros muchas, muchas eh, orígenes de, de lo que es de dónde viene el charanguito y creo que este eh, este 6 de, de abril que se declara como, como el día internacional del charango a partir de, de la creación de la sociedad Boliviana de Charango, porque ese día, en 1973 se creó la Sociedad Boliviana de Charango, empezamos a, a tener un poco más de fuerza. Esperamos unirnos más los charanguistas, eh, los de ustedes, este lindo rubro del charango, para poder pelear y poner, por lo menos, no sé si en las Naciones Unidas precisamente, porque yo creo que esos logros son, son a veces, no son logros grandes ante todo el mundo, ¿no? más bien, ante, ante todo el mundo deberíamos deberíamos establecer y decir que este charanguito es boliviano. Es hecho y nacido en Potosí, propiamente, en la época de la colonia, por supuesto. ¿Cuántos tipos de charango habrá, Donato? Uy, hay muchos tipos de charangos. Uno de los maestros que ha hecho la variante de los, de los charangos ha sido el maestro Mauro Núñez. Mauro Núñez, chuquisaqueño de Serrano, de propiamente, que él ha creado porque era un gran escultor de la, de la madera y ha creado el charango maulincho el chiquitito, lo he mostrado ahorita, el charango barítono, que es uno más grande, no es el ronroco, el barítono, que es uno más grande. Y eh, en las regiones del Norte de Potosí, la difusión del charanguito ha sido mucho más rústico, con cuerdas de metal e eh, inclusive con pinturas especiales que tenían los charanguitos, pero eran compañeros de camino, o sea, llevaban como no había, no había carros antes, no había nada. entonces Llevaban las llamitas, llevaban los burritos por, por los senderos y ahí el charanguito era compañero de, de, de ellos. Así se acompañaba porque con las melodías lindas que, que hacían ellos, las o sea, regaban, no, no tocaban como nosotros tocamos ahora, eran duros. ya lo nuevo de donate espinosa nos estamos mezclando este, este, este hermoso disco que ya ya está ah. ya está ya está lo estamos ¿no? también están eh, en las tiendas de discolandia y bueno pues, estamos llevando a todo el país este disco que titula natural Este hecho con mucho cariño está hecho con tal vez con mucha reflexión por todo lo que hemos pasado y estamos pasando en el mundo entero y titula natural Muy bien bien. Sí, no Lidia a ti las gracias al canal a todos los amigos y pues eh, estamos siempre en contacto con ustedes estamos aquí en el, en el frente con el charango y llevando pues nuestra música a todo lado muchas gracias Lidia Amor, señores, haciendo un homenaje al Día Internacional del Charango y obviamente ya hemos visto hace instantes a uno de los maestros que también ha llevado mediante el instrumento musical que es el charango, ha viajado por todo el mundo y ha llevado su arte y su música. Hemos hablado de Donato Espinosa. ¿Qué te pareció, mi querido Max Chol? La verdad. Gran maestro amiga. de maestros. Maestro de maestros. Una pasarela de grandes artistas la que hemos en el charango, acá. la que hemos vivido. Han aflorado sentimientos en sus hogares. Aquellas parejitas que estaban solos se abrazaron. Por favor, <risa> hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Lindo, lindo show. Felicidades a nuestros grandes artistas. Sí. Hay que saber valorarlos. Y una muestra, la que tuvimos el día hoy, de hoy. ¿no? En esta nota que hemos brindado para todos ustedes, junto a Donate Espinosa, Potosino, por cierto, que también ha celebrado la Fundación de Potosí, Así gran es. intérprete que ha pasado por grandes agrupaciones como Sabia Andina... ...ha estado en varias agrupaciones... ...ha recorrido el mundo... ...se fue un buen tiempo hasta Japón... ...y bueno, lo hemos querido también tener dentro de este homenaje... ...al día Internacional del Charango... ...obviamente a René Alinas también... ...que estuvo tocando en vivo acá... ...y, uh, y también lo tuvimos a nuestro querido Saulito Carieja... ...y obviamente a la Sociedad Boliviana del Charango... ...eso y es... ...y mi querido amigo, sí, ...para siempre, celebrar, para sí. brindar, por favor... ...algo sencillito, Nos brindaremos. queridos amigos... <risa> ...lo que estamos agregando es... y ...hielito directamente... Eh, estamos agregando eh, licorcito de pomelo. Wow. Y solita Ay, muchísimas blanca. gracias. ¿Y no tiene bombilla, por si acaso. No porque que... tiene gas y la, el gas mismo lo va a sacar la bomba. Ahí el detalle, ahí, los contactos, por favor. Ya saben, queridos amigos, prestes matrimonios, bautizos, pedida de mano, despedida de solteros. Al 762-78077. Las 24 horas. No 24-7. Tengo que descansar un día. Ya, en es 24-6. Eso es, eso ya. es. Eso es, <risa> eso es. <risa> Ahí está. Más adelante estaremos con más riquísimos aperitivos junto a la agrupación que nos acompaña en esta noche importante. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. <risa> Ya regresa, Fiesta Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor amigos de este programa Fiesta Mayor, nos encontramos con una grata visita, llegó hasta la ciudad de La Paz, mi querido Wilson Aguirre, primera voz de la agrupación Auliagas y fundador de esta gran agrupación Potosina. Wilson, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte a través de Avia y a la televisión para contarnos, para charlarnos el día de hoy. bienvenida No, querida Lidia, de verdad, muchas gracias por la invitación. de verdad, te aprecio bastante como amiga, nos conocemos hace mucho tiempo y, de verdad, gracias por darme la bienvenida acá en la hermosa tierra maravilla de La Paz. Exacto. Ahora si vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Wilson Aguirre. ¿Hace cuántos años viene realizando música dentro de lo que es el arte y su experiencia? ¿Cómo así se descubre de ser artista? En, des, descubrirme como artista creo que siempre, desde nacimiento, ¿no? desde, el, desde, desde, desde que tengo uso de razón, siempre he estado de, eh, así inmerso en la música, buscando cosas musicales, en cuanto a juguetes y todo. Pero ya mmm, así en, uh, de manera profesional es desde el 2008, ¿no? Cuando lanzó el primer disco y los primeros éxitos. Entonces, es desde, desde ahí donde empezamos a con, contabilizar porque es justamente el año donde ponemos, digamos, ser, seriedad absoluta y dedicación completa a la música. ¿Linda terena. Morenita o no me toques ¿Cómo título esta morenada que ha sido prácticamente el punto de lance para la agrupación Aoyagas y para Wilson para que se haga conocer no solamente nuestro país, sino a nivel internacional? Linda Morenita. Linda Morenita, Linda morenita la canción. Eh, sí es la primera morenada justo en, el, en aquel entonces, cuando estaba empezando el auge de La Morenada, ¿no? creo que como a niño al dedo lanzamos la canción con una fraternidad y justamente esa canción había escrito viendo La Morenada, ¿no? bailar antes que salga a Ullagas, antes que existiese, antes que fundemos el grupo y todo. Entonces ya lo tenía grabado en el cassette, cuando vi a La Morenada bailar y... bueno, los intocables, ¿no? entonces intocables, entonces yo me imagino una cholita intocable, una mujer orgullosa. Uh -huh. Entonces, eh, me he imaginado eso en esa historia, así medio jocoso, picaresco, así con un amigo cuando andábamos por la calle eh, y él ya sabía que escribía canciones, pero no es, no es todavía no existía el grupo, era un amigo que me conocía, que hacía, entonces, ah, no, y como me veía escribir canciones a cada momento en todo lado, entonces me dice, no, no, compondrás ahora un tema, no me toques, no me mires. Y, o sea, él, ¿no? Así, a manera de burla, y yo, ahí? No, ya está funcionando aquí adentro. Y, y ahí fue, sí, como tú lo has dicho, y la canción se hizo así una pequeña parte, ¿no? no se compone todo el tema completo, pero ya estaba la canción, ya lo tenía en mente, lo grabé llegando a casita, ya estaba ahí, archivado el, el, el, el, la canción. Posterior a ello habíamos lanzado ya unas canciones ya un primer, el, el, el, prácticamente sería el primer disco donde lanzábamos unos, estábamos promocionando unos cortes, con la cual prácticamente nos hemos hecho conocer a nivel local, que una de las canciones es Carita de Ángel una canción romántica, creo que esta temporada también estaba el de modo el romanticismo, entonces estaba yendo más por ese lado, en lanzar caporales y canciones románticas, y es la canción con la que mmm, hemos hecho la gira ya la, a nivel de, departamental, entonces hemos alcanzado a llegar a todas las provincias y me estaba queriendo expandir con ese género, por la paz, creo que esas veces te visité en el programa, y es ahí donde el, bueno, eh, eh, vieron en la televisión la, la fraternidad, ¿no? de los intocables, eh, y me visitaron la casa. Me visitaron la casa, Wilson, parece que tú compones temas así, ¿no? Pero no sé si podrías hacer una morenada, nosotros tenemos de, de una fraternidad, yo ya lo tenía. No, ya tengo un tema así emocionado. Sí, seguro, ya, cuando lo haces? Ya? Cuestión de días. Y fue prácticamente un éxito dentro del grupo, bueno, aún es un éxito, porque ¿quién no lo baila esta hermosa morenada, linda morenita? Sí, me han pedido todos que vuelvas a editarlo, estamos pensando en eso, porque tenemos otras canciones que lanzar, pero creo que no más vamos a hacer caso a nuestro público, siempre la canción es infalible en cada concierto. ¿Cuántas composiciones grabadas hasta el momento, Wilson? Hasta el momento ya son alrededor de 150, todo tipo de género. ¿Le hiciste una canción a Potosí? Orgullo Potosino, Potosino Fiel y Fino, de, eh, después hay una canción entre músicos que hicimos eh, para un festival potosino, eh, des, hay canciones en camino, y, bueno serían las, las, las que hice para Potosí, eh, hice canciones para los mineros. Y como compositor, mi querido Wilson, ¿cuáles son los nuevos proyectos de aquí en adelante? Uy, qué linda pregunta Lidia ya que, como nuevos proyectos, estamos rescatando ritmos de nuestras comunidades, pero eh, folclorizándolo, ¿no? haciendo una fusión y escribiendo las canciones, obviamente. Por ejemplo, hemos lanzado las concotas, que son de Norte Potosí. Son unos instrumentos mmm, bien de tierra adentro, bien tradicionales. Entonces, hemos lanzado ya dos canciones. Y es la canción, y, y, y es la música que está, está, dan está dando otro toque al folclore. Entonces son nuevas que creo que somos las, como el primer grupo que está realizando, y para nosotros es un orgullo enorme. Y similares trabajos, la guitarra autóctona, que es también del norte de Potosí. El el el el el eh, lo hemos hecho un trabajo similar como con la Concota, la canción titula Marianitay, entonces eh, eso también son propuestas musicales que aparte de la gente que está viendo, lo puede analizar, lo puede, puede disfrutarlo, música diferente. Y entre eh, hicimos también otra, Giaba, es también música del norte de Potosí, eh, es parecido al zapateo, eh, pero es pero tiene cositas muy particulares como la puntea de la guitarra los silbidos okay, okay. Wilson ya se viene bueno ya se va a vivir un, una fecha muy importante para Potosí que le decimos como compositor potosino a todos nuestros hermanos potosinos que estamos brindando en este su programa un homenaje no felicidades siempre a a, a, mí, a, a, todo, a, a todos mis paisanos potosinos eh, y también darles un, un abrazo fuerte y un aplauso enorme a todos los músicos potosinos, ya que eh, hay más artistas ahora que escriben canciones de allá. Casi todo el mundo escribe y siempre está identificándose con Potosí. Felicidades Wilson y bueno, a todos los éxitos hasta un próximo encuentro. No, gracias Lidia, de verdad, de todo corazón. Y pues saludos a toda la linda gente de Aviala.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 mejor hacerlo con su danza, con su cultura y obviamente con los jóvenes que hoy nos acompañan. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el programa, bienvenido. Buenos días, primeramente, gracias por la invitación. ¿no? Ajá. Sí, bueno, aquí haciendo el homenaje precisamente a Potosí junto al ballet Nueva Esperanza. Claro, eh, es una hermosa danza como vendría siendo el Tinco, que viene de la ciudad del norte de Potosí. Exacto. Y estamos viniendo a celebrar los 477 años de fundación. Qué lindo, Alex. La, los teléfonos para aquella gente que quiere ser parte del ballet, de háblenos y además que ustedes <risas> bailan diferentes ritmos de bolivianos. Claro, eh, nos encuentran en Facebook como Ballet Folclórico Nueva Esperanza y ahí nos puede contactar. ¿Para diferentes edades? Sí. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, tenemos contactos en pie de pantallas Así que si usted quiere ser parte del ballet Nueva Esperanza Ahí están los contactos y poder así bailar las diferentes danzas que tiene nuestra amada patria Muchísimas gracias Alex por visitarnos ¿eh? Y a todos los, los chicos también, a las lindas bellezas por acompañarnos Y así de esa manera brindar este gran homenaje de fundación de los 477 años De la fundación del departamento de Potosí Hablando de ello, hemos preparado este material precisamente dedicado a todos nuestros hermanos potosinos Nos vamos con ellos por la vida siempre mi nada 1 de abril Fundación de Potosí El 1 de abril de 1545 fue fundada la ciudad de Potosí como asiento de trabajadores mineros, bajo la dependencia administrativa del Virreinato del Perú. El objetivo era la explotación de los recursos naturales de la zona. Las vastas riquezas que se produjeron en Potosí causaron una explosión demográfica, con una población que llegó a exceder los 2.000 habitantes durante la época colonial. El cerro rico en Potosí llegó a producir el 60% de toda la plata minada a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XVI que sumado a los bajos costos de producción del Nuevo Mundo y la alta demanda desde China aportó grandes beneficios al Imperio Español eso le valió al poblado que su título como asiento de minas pasase al rango de Villa Imperial el 21 de noviembre de 1561 de acuerdo con una leyenda popular el nombre de la ciudad se deriva de la palabra potoxi, que significaría gran estruendo, habiéndose perdido una letra en el habla. Potosí es considerada como una palabra quechua, pero el fonema potoc no se refiere a un gran estruendo, como se lo ha descrito. Aunque es posible que esta hipótesis tome sentido aplicando la lengua aymara. Otra de las explicaciones dada por hablantes de la lengua quechua es que Potoc es una onomatopeya que imita el sonido del martillo. Contra la mina y la tradición oral habría provocado la aplicación del nombre al poblado. Actualmente Potosí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, el primer reconocimiento oficial que hizo la UNESCO en Bolivia. La ciudad cuenta con un gran patrimonio arquitectónico, está representado por numerosas construcciones coloniales. La Catedral de Potosí de estilo gótico la Casa de la Moneda, construida entre 1757 y 1773, que conserva importantes archivos coloniales y constituye uno de los edificios civiles más destacados de América Latina, así como la Universidad Tomás Frías. Por si fuera poco, a cuatro horas de la ciudad se halla el Salar de Uyuni, una de las maravillas naturales más extensas y alucinantes, que permiten reflejar el cielo a tus pies. La gastronomía potosina es auténtica y especial por la fusión de sabores ancestrales y propios del clima frío. Entre estos se encuentran calapurca, en Aymara piedra ardiendo o guiso preparado con piedras ardientes, la salteña, ají de arberjas, lagua, huajta canca, ají de maíz con luyucha, chapu minero y el ají de palqui. Actualmente la ciudad de Potosí preserva la minería como principal fuente de ingresos, pero ya explotadas, sus niveles de producción no se comparan con el apogeo alcanzado durante la época colonial. Sin embargo, Potosí sigue siendo una importante productora de plata, estaño y otros metales en Bolivia. regresa fiesta mayor estás viendo fiesta mayor presentar lo más bonito del grupo un bonito salai que tenemos el agrado de compartir con nuestros queridos hermanos de salai 100% bolivia filial la paz 100% salai filial La Paz y bueno, esto que lleva por título La Toxilinda La en y encantadora Pero un poquito picarona ¡A zapatear! Chica! Chica! Porque, si sabes bien que yo te amo Mi corazoncito solo es de ti Mis movimientos solo para ti Bolivia. El grupo se funda un 4 de julio del 2016, nace con otro denominativo, Los Huaynas. En el año 2017 ingresan como grupo oficial a la fraternidad fanáticos del folclore en gran poder, en la gestión denominada En mis 25 años, Bodas de Plata. Por distintas razones, más que todo por la similitud del nombre con otros grupos, deciden cambiar nuestra razón social a uno que sea único. Antai Bolivia, que es la forma de transmitir energía, cultura y folclore, recordando a sus seguidores y jóvenes talentos que la mayor beta que tiene Bolivia es su cultura y folclore. A sus 6 años de vida hacen el lanzamiento de sus nuevos cortes en ritmo de morenada titulado Chau Chau en composición de Raúl Zurdo Huanca Molina, video que fue muy viralizado en las redes sociales, los otros cortes como ser la Toxilinda, Salai, entre otros. la que estamos disfrutando en esta noche inolvidable a través de ya, la Televisión, su programa Fiesta Mayor con esta gran agrupación Amta y Bolivia. ¿Qué te parece esos temazos, mi super, querido Max? Super, Súper, súper. Había un tema que, bueno, no digo la letra, pero era... ¿Le llegó directo al corazón? No, a las tóxicas. que la... A las tóxicas. Max, Max! qué tendrás, no? ¿Alguien te ha hecho algo? No, no, ¿Algo no. ¿Algo te no. han debido hacer, Max Hecho? Yo creo que sí. En sueños. Ah, Cuando pero no, no en la realidad. No, no, Max no, Hecho no, no. ya se está preparando con Sí, los sí, sí, sí, sí. Porque... Para nuestros ¿Qué? queridos amigos, les invitamos. ¡Claro que sí! Vamos a invitar al director, por favor, que es mi querido con esos Emel. aplausos. Está conmigo, Inés, nuevamente. ¡ ¿Cómo estás? Mi hermano, Maestros. Y después bueno, de tiempo. ¿De de, cuánto, de, ¿De cuántas ¿tiendes? lunas? ¿De cuántos kilos dirás, hermano? <risa> <risa> con Max han debido compartir varias veces en diferentes escenarios. Años. Años. Sí, así con... a uh, Max lo conoces mucho tiempo. Ajá. Es... En los 70 siempre. <risa> <risa> oh. ¡Tiburón blanco, por favor! Oye, ya. ¡Tiburón oh, no me hagas recordar ese nombre, mi querido Max Echo, porque puedo hablar mucho! ¡Oh, no, por favor! No, no. Bueno, Mejor los es que le haremos. Sí, yeah. me, mientras va preparando Yo voy de elaborando los las bebidas, ¿ya? Y bueno, vamos a hablar obviamente de, esta, de la trayectoria de esta agrupación que hoy nos acompaña con la buena música y de las proyecciones que tienen para este 2022. Enveráblenos un poquito. No, oh, como te decía, muchísimas gracias nuevamente por... Por, por abrir las puertas del canal, por el programa Fiesta Mayor, muchísimas gracias, contentos, contentos de, de, de poder estar trabajando con, con varias fraternidades, eh, eh, ya venimos desde el 2016 trabajando, en el 2017 ingresamos como agrupación oficial de los fanáticos del Focorio en Gran Poder, qué lindo, eh, gracias a Dios ellos eh, nos abrieron las puertas en la gestión en mis 25 años bodas de plata, en sus bodas de plata, wow. Nos acompañamos también y hasta la fecha seguimos trabajando con ellos, ¿no? Y, eh, por más que hayamos cambiado nuestra razón social, eh, bueno, estamos contentos y felices porque trabajamos con ellos, con los bloques, en diferentes actividades, eh, fiestas privadas, para, y como se dice, para todo para todo acontecimiento social. Pero oye, he escuchado repertorio un repertorio variado para todos los gustos, ¿ah? ¿eh? Sí, es así. Eh, eso se, se logra gracias al, al esfuerzo y bueno, a la, a la compañía de, de, de grandes talentos como son claro. todos, todos, los, todos los hermanos que comparten escenario con nosotros. Y bueno, son personas con mucha experiencia también. Todo es un complemento y ese complemento hace Amtai Bolivia. Es, así es, así es. Aquí, aquí estoy y le voy a presentar también a la primera voz del grupo. Eh, nos conocemos desde... desde Ilis, ¿cómo se dice? Ah, desde Changuitos. Y te cuento, somos compañeros de colegio desde, desde primero básico. Ah, ¡Qué lindo! Y, y, Ay, ¡En serio! Eh, con, él, con él hemos hecho el, el, el primer grupo folclórico ya en colegio, Ajá. Con, los, con, con todos los amigos de colegio. Bueno, saliendo él se dedicó a la música tropical. Yo seguí con el folclor y bueno, la vida nos volvió a unir en, eh, en el, el escenario, escenario folclórico. ¡Qué lindo, Wilber! ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Sí, querida Lidia, gracias una vez más, estamos felices. Ajá. Y la verdad, mira, eh, la historia que cuenta Enver es muy bonita para Ajá. nosotros particularmente. O sea, nuestras familias se conocen... ¿Sí? desde los seis años, somos hermanos de toda la vida, sí. como él bien lo decía, nuestro primer grupo folclórico lo hemos armado nosotros, ¿y qué se llamaba? Los Encuentro, Encuentro Andino, wow. sí, y ahí saludo a los compañeros, a Percy, claro. a Freddy, a José Bustillos, en medio, éramos los cinco del grupo, Ajá. y pasamos, bueno, aprendimos a hacer música, claro. ahí, ¿no? éramos muy jóvenes. Saliendo de colegio, como Ember decía, nos dedicamos a otro. Yo yo particularmente me fui a, a la el ámbito música tropical. tropical, sí. sí. Eh, a la fecha canto más de 25 años. Sí. Enver también en el folclore y la vida nos volvió a unir, casualmente ya un año casi. Y me invito a formar parte de, bueno, en ese momento se llamaba guainas ¿no? Ajá. Y como ya no somos tan guainas tenemos que kind. cambiarlo. ¿eh? <risa> <risa> y me, me encanta el porque tiene <risa> Los cuchivainas ¿eh? En ese grupo no puede ser. el es No, no, no. pues mira, te estamos <risa> matando solito ¿Qué se sucede? Por favor, el pez muere por su boca. Ese. No, ese es tu no sé. Bueno, una nacionalidad. Y así es, así es lo que tenemos que disfrutar. Y así se disfruten en casa cuando tenemos una buena agrupación acompañándonos. Tenemos ahí a, a mi querido Maxito con los riquísimos aperitivos que hoy obviamente se va a preparar los para tremendos. Queridos amigos, queridos amigos, qué ¿Sí? es lo que hemos agregado en la coctelera, ya nomás. Se anotan sí, sí. tres hielitos. Hemos agregado dos oncitas para nuestros caballeros, ¿no? Dos claro. onzas de lo que es vodka, vodka blanco. Hemos agregado dos de jugo de naranja una de manzana y una de fresa y al último la clarita de huevo para que salga así de riquichichi. Uh, Ahí está, muy bien. Ahora Chico. lo movemos, lo movemos. Aquellos que no tienen la coctelera, ya les dije, en la licuadora, sin el hielito. Muy bien. ¿Ya? Y para uno. darle el toquecito ¿Sí? así bien riquichichimo vamos a agregar el blue curazao. Así suavito está. ya. Vean, vean, vean, vean. Un chorrito, un chorrito nada más para nuestros amigos. Y lo que tengo en la copa larga, sí. papay, he agregado lo que es dos oncitas de vodka. Hemos agregado el Blue Curaçao, una onza. Y vamos a complementar con sodita blanca, blanca. Ya. esto se va para Wilder. Ahí está. Ya saben, queridos amigos, cuando elaboramos una bebida con soda, no le agreguemos la bombilla. bombilla. Si no va a salir... Disparada. <risa> Ahí está. Brindemos. El trago largo. Brindemos, de eh, Saludos, saludos, ¿no? saludos. Por salud, este salud. año de encuentro, Wilder Ember, felicidades. Se de mucho éxito este 20, ya que están empezando con muchos éxitos. Felicidades ¿ah? ¿eh? Gracias, gracias Lidia. Eh, hemos dado un, un vuelco total a lo que estábamos haciendo, sí. desde el nombre, desde el repertorio, de, desde, desde la fuerza que estábamos eh, poniendo en cada, en cada presentación. Y bueno, eh, hemos querido lanzar ya lo nuevo, lo nuevo, digamos, con, eh, con, eh, con el tema Chau Chau, que viene de morada, que ha sido muy viral en, en todas las redes sociales sí. y agradecidos eh, Mil con nuestro querido hermano de arte Raúl Zurdo Juan Camorina que es el compositor de ¡Ah, el, de... qué lindo! Y por eso salud te dijo salud. Aquí salud. Ahora a sí, Que sea en buena hora se, Que enseguida salud. se viene para el grupo Papá. Que qué sea en buena hora salud. ¡Oh, qué sabroso. Ya, sabroso! ¡Excelente, pandezo! Oh, <risa> por si acaso Aquí estamos, el trío Los Sabrosos. Hugo Paco y Vamos wow. disfrutando, por favor, nosotros queremos seguir bailando sí, con Queremos Max. seguir los bailando, chicos. A la por favor, adelante, los invitamos, porque queremos seguir bailando, ¿ah? ¿eh? ¡Eso! Ay, ¡Qué delicioso este aperitivo, Muchísimas mi querido Muchísimas gracias, Los contactos, Max, porque estos Ya aperitivos... saben, queridos amigos, al 762-78077, prestes... Bautizos, pedida de mano, cabo de También los matrimonios para eh, los cristianos, no se preocupen claro. También el té piñata para los, los niños ¿Sí? Porque ya se acerca y tenemos ya tenemos sorpresa sorpresa, sorpresas Ajá. Hay ponches, desde ponchecitos, así como ven los decorados con sombrillitas y todo nada más. También, pero sin grado alcohólico, no se preocupen Hay todo, para todo tipo de género, para los niños, para, para todos todo. todo, Vamos a todo. ahora ¿Nos bailamos, Maxi? Chur? Por favor. Muy bien. Quiero bailar, quiero bailar. Sí, nuevamente con ustedes en el escenario del programa Fiesta Mayor en vivo, Antai, Bolivia. <ríe> de de trabajo del grupo Antai, vamos a poner a consideración, ¿no? Básicamente el tema éxito de Antai, el poder, ya por título. Chao, chao. Gracias por el apoyo a todos A las redes sociales Tenemos de de, más de 400 mil vistas muy, muy gentiles A los hermanos de Ecuador, de Perú También que nos han escrito Muy amables Somos Santa y el poder Chao, chao Dice el tema Los lujos La fama y el dinero No son nada Sin el amor verdadero ¡Dios! Y que te vaya bien! ¡Fuerza Moreno! Luego, a, a nuestros compadres fanáticos, los estudiantes de Cochabamba, este tema también está incluido en el último...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 Recta final de este programa, fiesta mayor, queridos amigos. Ay, qué noche inolvidable con nuestros invitados en lo que ha sido el Día Internacional del Charango. Y también hemos hecho un homenaje a la Fundación del Departamento de Potosí, tremenda agrupación que hoy nos ha acompañado en la música, Tai Bolivia. Nos vamos, mi querido Maxicho. Así es, mi querida Lidia. Todos felices en casita. Ha habido una pasarela de grandes artistas. Sí. Lo tuvimos a Saulito, a René, grandes charanguistas, expositores de un bello arte. También un abracito a nuestros queridos eh, hermanos potosinos. Sí, por su y fundación. Y aquellas parejitas, ya les dije, tranquilitos. Se nota que se han emocionado, se han dado besos de aquí para allá, pero hasta ahí nomás, por favor. <risa> Bueno, Max será hasta el próximo fin de semana con más sorpresas. Más sorpresas, más sorpresas y super sorpresas. Exacto. Gracias, Max. Buenas noches. Chaosito, hasta el próximo fin de semana, familia. Como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarlos. Nos vamos con música, como hemos dado inicio a su programa Fiesta Mayor, nuevamente con ustedes en la despedida Amta Bolivia. ¡Chao, familia! Lo vamos a hacer con mucho cariño en este momento. Gracias a Lidia, gracias a Fiesta Mayor por la cobertura que nos brindan. Estamos muy agradecidos y también nosotros prestos a cualquier actividad que tengan, querida Lidia. Estamos ahí firmes. Firmes, seguimos. Porque la música no tiene fronteras. El repertorio de Antai es muy variado. Esperamos que les guste algo de rock latino, algo de rock también nacional, de Coda 3, de Quirquiña. Y vamos a ver. Dice... El que ya te merece miedo puede casi igual que el que ve... mi bien... Suele ser encontrar la chispa que siempre rocamos. Y te vas... Estás, yo sé que nadie te ataca. Más. Juegas con mis sentimientos, dices que es amor.